Miren lo que me conseguí amigos La primera vez La primera vez que Porque este juego me consume la vida Auxilio Así es amigos Me compré un skin de Libra Porque adivinen que casualmente El vecino es de Libra No, yo soy de Libra Hola amigos yo soy Lilatochi y les traigo un nuevo skin de Conejín. mírenlo. Por este mes de octubre, Conejín murió y se convirtió en un fantasmita. Les presento al único, al inigualable Ghost de Hint. Mis tres Conejines, Normal, Machón, Troll y Ghost de Hint. Ja. Sí. No, ayúdame. Ayúdame. El marciano. Me convierto en Marciano. Oh, oh, oh. No sé con. Dosto amigo ¿qué te pasa? Ay, mmm, no, no, murió. Oh, no. estoy, estoy en desventaja desventaja no no no no en desventaja, no no no no no no no no no por favor, no no no ese conejo enorme! enorme. Estoy grande, estoy grande, rápido! rápido no no no no Voy a hacer que me coman los dos para que se maten <risa> no tendrá nada de mí sin morir. ¡Maldición! <risa> no funciona. mismo al marciano. Me conviene ser marciano. Oh, oh, oh. chico porque se muere? Oh. Okay. Voy a ser mi amigo. Sé mi amigo. Be my friend.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 Marciano me convierto en marciano. Oh, oh, oh, no sé ni cómo me llamo. Ay, qué pasguata. ¡Ah! No, no, no, no, no, no, no, no, <risa> <risa> Jesus. no, no, no, no, no, no, no, sé, un, no, sé, no para vos. Ah. <risa> no, <manche. risa> Esto ha sido todo por el video de hoy amigos, nos vemos Si te gustó suscríbete y dale like Adiós estrellitas Adiós Rayo Burro